Hola, ¿cómo están? bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast de DT Emprende. Eh, recuerden que todos los miércoles estamos trayéndole algún problema. Nos encanta traerle problema. Y esta semana, si bien no es algo específico de un cliente en particular, es un problema recurrente que han tenido nuestros clientes desde hace bastante tiempo. Ya eh, Con el surgimiento del de comercio electrónico hace ya bastantes meses, hace bastante tiempo. Ya desde que la pandemia partió, esto se eh, masificó. Ha aparecido una pregunta recurrente que no han hecho los clientes varias veces, y dice, ¿cómo puedo dejar de hacer la boletas a mano? ¿Ya? No, no, bueno, en realidad lo que dicen los clientes es un cacho hacerla, pierdo mucho tiempo, eh, me da lata, usan esas palabras normalmente, y lo que vamos a tratar de responder hoy en este podcast es justamente eso, ¿cómo dejar de hacer esa boleta o factura eventualmente a mano? Así que si te interesa este tema, quédate en el podcast. Sí, tú, tú al principio del, del podcast nos, no, nos comentaste sobre lo que es el comercio electrónico. Desde la pandemia hasta ahora ha habido un, un crecimiento considerable en cuanto, a lo que son, eh, a lo, en cuanto a lo que es el comercio electrónico. ¿Por qué? Antes de la pandemia principalmente habían, habían varios locales que la venta era, era física, más que electrónica. Entonces, producto de lo que fue la pandemia y el tema de las cuarentenas, eh, muchos comercios se fueron por el camino de lo que es el comercio electrónico. Es que ahí hubo mucha, es verdad, o sea, hubo mucha empresa que tuvo que digitalizarse. O sea, al final se vieron obligados. No, era básicamente o te digitalizabas o no vendías Por ejemplo, lo que pasó hoy día con esta, la, no sé, por las cocinas oscuras. Las cocinas oscuras, ayer, ayer estaba leyendo un artículo, decía que poner una, un, un era buen, o sea perdón un negocio de comida era buena idea. Y había mucha gente que le decía a la persona, no, pero es que poner un negocio de comida es muy mala idea porque tenés que considerar esto, esto, esto, y todas estas cosas y todos estos permisos. Y él dijo, oye, pero ¿por qué no se fijan en el modelo de negocio un poco de la cocina oscura que al final es una venta online? Uh -huh. O sea, tú preparas, te hacen el pedido, pero después se despacha y al final no, no tiene gente. Entonces pasó mucho que la gente tuvo que empezar a ver qué hacer para vender en pandemia. De manera no presencial. De hecho, eso también podría disminuir costos de cierta forma por el hecho de que solamente se tienen que preocupar de vender y despachar. No, tendrían que preocuparse también de lo que son las mesas, mesero O cosas. sea, claramente, o sea, claramente al no tener que tener un espacio físico habilitado, las restricciones que tienen que cumplir son mucho menos, o sea, uh -huh. Eh, no sé, pues imagínate, nosotros acabamos en esta oficina. Nosotros en esta oficina no nos atendemos público, normalmente. No es, no, no es común. Y eso también a nosotros nos trae ciertos beneficios uh -huh. en cuanto a los espacios, cómo lo distribuimos. Por ejemplo, no sé, pues nosotros no, no necesitamos una gran sala de espera, por ejemplo, claro. porque no, no, no lo hacemos. Nuestro negocio es digital. Entonces, uh -huh. el, el ser un negocio digital, obviamente, te abre otras posibilidades, que son básicamente las que tú la. Eh, eh, mucho comercio cuando llegó la pandemia. Eh, es verdad, la, la pandemia fue un golpe duro, fue un golpe fuerte, pero para muchos negocios les sirvió mucho para forzarlo a digitalizarse. Y sí. eso fue súper importante. Sí, de, es que de hecho el tema de la digital, digitalización va de la mano con lo que es la automatización. Sí, de, hecho, de, todas, man de todas maneras. De hecho, el tema de la automatiz automatización se habló en, en otro live, no en, no, no en esto porque este es el podcast. Eh, pero en este, en este podcast lo que vamos a ver es eso, es cómo podemos lograr y qué es lo que debemos considerar al momento de automatizar nuestro negocio. Sí, yo me acuerdo que en ese live hablé varias cosas. Ah, me acuerdo que hablé de la operación de logística, medios de pago y lo que era facturación. Por ahí salió un poquito de la facturación. Pero no, lo, no explicamos, ni, o sea, no expliqué porque al final ese, ese live lo estaba haciendo, creo que sí, lo hice solo. Sí. Eh, ninguno de los puntos en detalle. Ya, y eso es lo que vamos a ver ahora. Ahora nos vamos a centrar eh, en, en ver en man, más en detalle algunos puntos que sí debemos considerar si, queremos si, si es que queremos automatizar eh, el comercio electrónico. Ahora, ¿qué solución hay para automatizar eh, la facturación? El libre de después de... No, no voy a hablar del libre de eh, Producto de la, de la pandemia, tiempo después... Nació lo que es la plataforma Bill My Sales. Bill My Sales es una plataforma que nos permite tener pasarelas que conectan lo que es la tienda electrónica, es decir, el comercio electrónico, con nuestro facturador. La finalidad de, de, de crear esta conexión es para que los emprendedores se preocupen realmente de vender y no tengan que estarse preocupando de cuáles son las órdenes que entran en mi tienda y cuál es el documento que tengo que emitir producto de esa orden. Dos cosas. Primero, muy buena la explicación. A mí generalmente me toca hacer la explicación de Bitmail 6. Y lo otro se nota que Catalina ha puesto atención a, a, a, a, al cuadrito que tenemos acá. Si fijan, Bitmail 6 es nuestro auspiciador oficial. <risa> Ahí lo tenemos ese tiempo. Lo vamos a dejar aquí ya que vamos a hablar de hoy día. Entonces... Eh, Sí, efectivamente, esta pasarela, esta plataforma en realidad, nosotros la llamamos pasarela porque al final lo que hace es unir. No, a, a nosotros nos encanta hacer pasarelas. Por ejemplo, tenemos apsi.cl, que es una pasarela entre el software de los clientes y impuesto internos internet uh -huh. que permite extraer datos. Y 6 como dice Catalina al final, eh, es una pasarela entre eh, el e-commerce y tu facturador. Sí. Y una de las gracias que tiene BitMySize, que me lo dijo un día un cliente, estábamos conversando, y él me decía, oye, ¿pero tengo que contratarlo con LibreTay? Y fue como, no, o sea, no necesariamente. Sí. Nosotros, por ejemplo, hoy día, eh, de hecho, ahora, a un ratito más, vamos a subir hoy día. Ustedes van a ver esto el miércoles. Esto, esto estamos grabando el lunes, así que <risa> hoy día, lunes, <risa> eh, vamos a subir la interacción con alegra que es otro facturador. Sí. Entonces, y eso también además nos abre la oportunidad de trabajar con otro mercado que eso es otro tema que podemos conversar en otro momento. Probablemente vamos a tener más problemas porque vamos a tener ya más tipos de clientes. Eh, pero claro, al final, el punto es ese. Binby 6 es lo que tú dijiste. Es una pasarela que une el e-commerce con el facturador para automatizar esa facturación. Y con el fin, como dice acá, de que te concentres en vender. Sí. Ya, porque sí, eso sí, es sí. lo que buscamos nosotros. O sea, quitarte esas pegas pegafomes y generar boletos con una pega fome Es que al final, si uno tiene, tiene, tiene una tienda electrónica, lo que uno principalmente se tiene que, que concentrar en vender, no estar generando el documento, porque desde el momento en el que tú te, te concentras en generar un documento, es tiempo que tú estás perdiendo de captar nuevos clientes, de llegar a un nuevo mercado. No, es, eso es un, es, un, a ver, es un proceso que se tiene que realizar, sí, pero si existen, existen plataformas como Bill My Sales, LibreDT y otras plataformas que pueden automatizar el proceso, ¿por qué no usar esas plataformas? Perdón. No, <risa> a decir algo. Sí, que, que es lo que tenemos que usar ahora en día si, si queremos usar mejor nuestro tiempo, invertirlo de mejor, de mejor manera. No, y de hecho, a ver, es una, una cosa absurda. Quizás, por ejemplo, los e-commerce, que a veces lo discutimos con los clientes, o sea, Claro, si tú tienes una tienda donde haces tres ventas al día, nada, hace tu boleta a mano. Usted sí. ya te va a 15 minutos en no hacer las tres boletas, probablemente. Pero supongamos que el tiempo son cinco minutos, entre que eh, busca el pedido, genera la boleta, revisa que hay efectivamente que, que, que, que eh, boletearlo porque se generó, que la imprima o la mandes por correo, todo. supongamos que son cinco minutos. Alguien puede decir, no, que es menos, pero hagan ustedes el mismo cálculo. Si son cinco minutos, en una hora hiciste 12 boletas. O sea, 30 horas al día son dos horas. Perdí haciendo boletas. Sí. ¿Echai? Y 30 órdenes no es tanto. O sea, 30 órdenes. Nosotros tenemos clientes que venden 500 boletas al día. Entonces, 30 órdenes al día no es mucho. Entonces, si no te dicen, no, yo no demoro 5 minutos, me demoro un minuto, bueno, entonces son 150 eh, boletas. Y 150 boletas sigue siendo un número bajo. O sea, sí. nosotros tenemos clientes que emiten 500. Imagínate emitir 500 boletas a mano todos los días. No, es que no es lo mismo emitir dos o 3 boletas al día que estar emitiendo 500 al día. No, por supuesto que no. Y ahora la pregunta es, ¿cómo funciona Bill Maysales? Eh, Ve el video en buildmysales.com. <risa> <risa> Ahí está muy bien explicado. De hecho, nos quedó muy bien hecho ese video. Eh, no, fuera de broma, fue de broma pero Pero no podemos tirar el video ahora, <risa> así que va a la explicación. Con la explicación. Eh, Ya, la explicación básicamente va, eh, o sea, perdón, corresponde a que yo tengo la tienda electrónica, en mi tienda me entra una orden y Bill My Sales, perdón, lo que realiza la, la tienda es que envía la información de la orden a Build My Sales, Bill My Sales la procesa, revisa y, bueno, una vez que revisó los datos de la orden, envía esos datos al facturador. El facturador genera el documento y luego el documento se envía por correo al cliente y, bueno, en ningún momento se tuvo que meter el emprendedor o quien tenga que emitir el documento. O sea, fue un proceso 100% automático desde el momento en el que... La tienda envía la información a Bill My Sales, Bill My Sales le envía el facturador y el facturador le envía el cliente. No, a ver, esa es la gracia. Independientemente del método que tú utilices, nosotros ofrecemos Bill My Sales y obviamente tenemos que hacerle propaganda aquí a nuestro querido auspiciador que está en el cuadrito desde el inicio de los podcasts y live. Sí. Pero claro, o sea, el objetivo es que tú tengas un sistema que de manera automática haga esa pega. Y en general, lo que hay que tratar de hacer es automatizar la mayor cantidad de pega repetitiva en un, en un negocio. Eh, hace muchos trabajos que son repetitivos uh -huh. y para eso uno puede usar tecnología y la tecnología te ayuda a liberar ese tiempo. Hay cosas que los computadores pueden hacer muy bien y esto es una propaganda que voy a robarle a una empresa. Es tareas repetitivas. Un programa, un robot, un software puede hacer muy bien una tarea repetitiva. El humano tiene que hacer tareas creativas y eso hay que dejárselo al humano. Entonces el tiempo nosotros tenemos que usar en esas tareas creativas, por ejemplo, nuevas y mejores formas de hacer marketing, por ejemplo, para nuestro negocio. Pero no estar facturando, o sea, yo, yo creo que ya no deberíamos estar haciendo ese tipo de cosas. La única cotación respecto a tu explicación que me gustaría hacer es el estado del pedido, de la orden. Sí. Sí. Tú, tú. Es que eso también va de la mano con que la plataforma de Bill My Sales y, y la configuración, es decir, la conexión que se crean en, en, entre, entre Bill My Sales, perdón, la tienda Bill My Sales y el facturador, tiene que estar correctamente configurada. O sea, desde el momento en el que algo falla, eh, claramente va a haber un problema y o oh, no se va a crear el documento, o se va a crear otro tipo de documento, pero eh, claro, o sea, todo tiene que estar bien configurado para que las, tre las tres plataformas funcionen correctamente. Sí, sí, sí, sí. Eso, eso es muy importante. Eso es muy importante. Y una de las cosas eh, de cómo se deja esto funcionando de manera automática tiene que ver justamente con cuándo, por ejemplo, yo quiero gatillar la generación de este documento. Porque yo puedo hacerlo lo normal, y aquí aparecen los casos de uso. Lo normal es que uno lo, lo haga después que me generan el pago. Uh -huh. Pero hace poco, por ejemplo, nos llegó un cliente y nos dijo no, es que yo necesito generar la orden y generar la factura antes de que me paguen. ¿Por qué? Porque a ellos solamente le pagaban después de que la factura estuviera generada. Entonces es un caso especial. Ahora en la mayoría de los comercios electrónicos eh, cobran primero y después se genera la boleta o la factura. Pero no es el único punto, hay dos puntos más importantes. ¿Cierto? Sí, correcto. Hay, hay dos puntos importantes. Un punto es eh, definir los campos mínimos que vamos a requerir para que Bill My Sales lo procese correctamente. De, es decir, el, do, el tipo de documento que se especifique en la tienda y que esos datos se informen correctamente a Bill My Sales. Y de la misma forma también el root y el giro. ¿Por qué el root y el giro? Porque estos dos datos son súper importantes para generar la, la factura. Es decir, si desde la tienda no se me están informando... Eh, no, no se está informando eso a Bill My Sales, Bill My Sales no va a tener conocimiento de que hay que generar una factura. Ya entonces, en primer lugar, definir los campos mínimos que requerimos para generar el documento. Ahora, ojo con algo, no es que esos campos, son, esos campos no son obligatorios, acuérdate que esos campos al final son opcionales. ¿Y cómo, en, y pero cómo, en el caso de factura sí es obligatorio. no, no, no en el sí. caso de facturas sí. sí. yo estoy centrando ¿Eh? en factura Ah, claro, claro, sí. No, sí, porque en el caso de facturas sí son obligatorios, pero si no van eventualmente se puede generar una boleta. Sí, o sea, se, se puede asumir que puede ser una boleta. De hecho, por defecto, eh, tú no necesitas... Eh, en, en principio, si tú quieres generar solo boletas, por ejemplo, que la, eh, son muchos casos uh -huh. que tenemos, ellos no, no configuran nada incluso. Uh -huh. No configuran ni el root ni ningún campo adicional y generamos la boleta tal cual como viene con lo que se llama las boletas no nominativas, que son a un root específico. Sí. Pero se puede, se puede, se puede, se puede también. Ya, ese, ese era un punto, definir el tema de los campos. Y el segundo punto es tener correctamente configurada lo que es la configuración de impuestos en la tienda electrónica, ¿ya? Y sobre esto último, el que esté configurado en Billman y Sales depende de la configuración que haya en la tienda. Y esta configuración de impuesto corresponde a qué? En la tienda electrónica, si yo estoy creando un, un producto, yo en la tienda electrónica tengo que decir si mi producto que estoy creando en la tienda es neto o va con IVA incluido, es decir, el monto bruto. ¿Por qué tengo que, que especificar esto en la tienda electrónica? Porque si yo en la tienda electrónica estoy diciendo de que el, el valor del producto es neto y Bill My Sales lo está, lo, lo, o sea, está configurado para que ese monto lo reciba como bruto, es decir, los tipos de documentos que se van a emitir, no, no va a ser el mismo. El tipo de documento y el monto, en realidad, puede fallar. Ahí, bueno, ahí depende cada caso, cuál va a ser el error que dar puntual. Pero, pero generalmente sí. el tipo de documento y el monto. Puede ser, sí. sí, tipo de documento y monto. Ahí que, por ejemplo, ah, no, es que no salió mal el documento. ¿Por qué? Porque era por mil pesos y salió, o sea, y salió por mil 11, 11.190. Sí. No sé, cosas así... 11 o porque se generó una boleta exenta si el cliente pidió una factura una boleta afecta. Sí, sí, esos son los casos. Por eso es súper importante también eh, como punto 2 a considerar en, en, en, este, eh, en este punto es la configuración de impuesto que esté correctamente configurado en la tienda. ¿Por qué? Porque y Sales, no, en Bill My Sales nosotros no podemos decir ya el monto va a ser bruto, el monto va a ser neto si la información que me va a llegar de mi e-commerce va a ser otra. De hecho, de hecho, uno de los problemas más, o sea, no problema, una de las cosas más difíciles a la hora de agregar un nuevo e-commerce es el tema de la sí. Ya, eso, eso es lo que más revisamos, lo que más generamos casos con el equipo de desarrollo, porque en el fondo, cuando nos llegan los casos, o sea, a ver, generar el documento por el total es facilito. Eso es facilito. El problema es que nosotros, por ejemplo, para probar B-Mail en el caso con b Sales con LibreDTE, hay e-commerce que tienen 40 casos. ¿Por qué? Porque por las opciones que tienen, porque tienen descuentos, tienen descuentos descuento por ítem, descuentos globales, cupones, envíos, etcétera. Sí. Y con eso creamos un set muy grande de eh, casos que se pueden probar. Creo que el que más tiene, tiene como 40. Eh, ¿Por qué? Porque estamos tratando de probar la mayor cantidad de casos para justamente evitar problemas con los cálculos, sí. porque no pueden haber problemas con los cálculos. Y al final la conclusión a la que hemos llegado es que lo más delicado es el tema de los impuestos. Y es para eso lo más fácil es hacer un par de pruebas, configurar correctamente, y nada, pues con eso después obviamente no cambiar los impuestos. que a veces nos ha pasado que hay clientes que lo, lo dejan bien al principio, pero después se ponen a el producto y se le olvida asociar el impuesto. Sí. nos dicen, oye, pero qué me sale una boleta exenta. Bueno, pero si el producto no tenía impuesto, sí. o sea, configurado. Entonces es súper importante que esa configuración esté bien hecha. Y ahora, y eso es independiente, si nuevamente, si trabajas con sales sí. o tú quieres desarrollar tu propia pasarela o tu propia integración, tienes que considerar eso. O sea, eh, el tema de los impuestos en el e-commerce es algo que hay que revisar. Ahora, claro, tú podrías decir, no, pero yo corro el total y boleteo por el total nomás. Sí, podría hacerlo pero querés hacerlo bien o quiere hacerlo a medio. En VeeMateSale lo hicimos bien. Entonces, por eso nos preocupamos mucho por lo importa Entonces, tal como estoy diciendo, o sea, tú perfectamente puedes desarrollar tu propia integración. ¿Ya? O sea, si, si tú dices, por ejemplo, mira, en realidad, no sé, bro, eh, no quiero nombrar a ningún, a, a, a ningún producto no, externo. No, por no nos comprometamos. A, alegra, alegra, alegra que ya lo nombré y no es directa Bueno, también es competencia. Todos son, <risas> son competencias al final. No, somos amigos, somos amigos. Tenemos competencia que es muy buena onda con nosotros. Incluso nos no recomendamos mutuamente aquí, vean. Lo, lo que nos creen algunos competi competidores. Bueno, Alegre, que ya lo mencioné. Eh, supongamos que tú dices, no, yo quiero eh, hacer la integración con Alegre. Bueno, eso se permite porque Bimail permite conectar más de un facturador. Ya eh, me, me lo dijo un día un cliente, me dijo, ah, ustedes son ag agnósticos respecto al facturador. Y sí, sí, sí, sí. O sea, a nosotros acá nos andamos peleando, ah, no, es que tú eres competencia de nosotros, por lo tanto no nos interesa. No, nosotros queremos incluir nuevos facturadores. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una empresa de... De facturación, que provee un software de facturación y no tiene las integraciones porque no quieres pelear con lo e-commerce, con los temas de impuestos, etc. Pero tus clientes están pidiendo eso. ¿Qué podemos hacer nosotros? Tomamos el e-commerce, lo conectamos con Bill My Sales, pero a tu factura en vez de librete. Sí, la Fácil, ventaja, ¿no? o sea, sí, de cierta forma una ventaja. O sea, el hecho de que Bill My Sales eh, no amarre a nadie a que tenga un servicio con librete, yo lo encuentro fantástico. O sea, que cualquier persona que tenga, tenga una tienda electrónica y tenga un facturador, puede usar Bill My Sales. Es decir, no es necesario que tenga que tener un servicio con LibreDT, eh, con BH con Express. No, o sea, acá no, no vamos a comprometer a nadie a usar alguna de, de las plataformas que nosotros usamos para que también conecte lo que es Bill My Sales. O sea, yo creo que todos somos libres de querer usar cualquier plataforma, la que sea de nuestro gusto. Bueno, y de hecho también ahí está el tema de que la integración funciona también con eh, la versión comunidad de LibreT, o sea, si sí, alguno, la que, se la que se instala en el servidor yeah. propio, o sea, en el fondo, eh, re recuerden que LibreT tiene una versión que tú puedes descargar e instalar, o sea, si tú necesitas, quieres hacer eso por algún motivo, quieres mantener tu infraestructura, eh, y, pero te falta la integración con e-commerce, nosotros la podemos promover proveer a través de BigMiteSales con ese intención local. Y otra cosa que tú mencionaste recién también, es que nosotros, nosotros -Sales no solamente lo hace con factura y boleta de primera categoría, nosotros también hicimos eso con segunda categoría sí. al final. Que, de hecho, fue una de las razones por las cuales crear -Sales. Porque cuando hicimos BigMiteSales, estábamos con, la, con el problema de tenemos todas las integraciones en .cl que funcionan solamente con factura y boleta, pero apareció la necesidad de hacer integraciones con boletas de honorario. Dijimos, ¿qué hacemos? Replicamos todo lo que ya tenemos hecho en boletas de honorario. Y fuimos como, chuta. Y si el día de mañana queremos hacer esto con otro facturador o queremos hacerlo fuera de Chile, ¿vamos a tener que volver a replicar? No. Y ahí se dijo, no. Nada más hagamos una plataforma, Bill My Sales, que es agnóstica respecto al facturador. Entonces, se puede conectar eventualmente con cualquiera. Y esto ocurrió porque anteriormente, antes de que naciera, por así decirlo, Bill My Sales, eh, existían las integraciones que eran integraciones directas, es decir, entre el libre de y el e-commerce. Eh, esa integración eran eran más compleja. Esta no es no esta no es esta no es compleja de el, hecho. digamos la verdad son bien penquinas sí. lo <risa> <risa> <risa> no quería decir pero sí esa es la verdad no no no a ver funcionan cumplen cumplen sí, cumplieron. Cu cumplen ¿Cumplieron? bueno cumplen todavía Tengo varios clientes que la usan ya pero esas integraciones tienen cierta Desventajas. Desventaja. Sí, sí. tienen ciertas desventajas, tienen ciertos problemas que bajo cierto escenario, o sea, tienen ciertas desventajas que bajo cierto escenario son un problema. Entonces, al final lo que hemos estado haciendo es que a los clientes que han tenido esos, han caído en esos problemas, los migramos a PML 6 y todo funciona perfecto ahí, porque ahí nos preocupamos realmente hacerlo muy bien al tiro. Y, y, y la hora, bueno, las interesante están ahí hasta que los usuarios desean cambiarse o eventualmente puede caer un tiempo finito. Eso no está definido todavía. Bueno, en realidad sí está definido, debería ser fin de año, pero estamos viendo todavía eso. Pero sí, o sea, la principal ventaja es que se corrigieron eh, varios problemas, varios problemas que había, ah. varios errores. Pero no es la única ventaja. Bill tiene más ventajas. Sí. Ya, y sobre las ventajas, conversemos un poco de las ventajas. Por ejemplo, alguna de las ventajas que tiene, usar Bill Maiz, que tiene el hecho de usar lo que es Bill es 6 es que puede automatizar 100% lo que es el proceso de emisión, tanto de boleta como de factura. ¿Ya? Otra ventaja es que puedo tener un registro completo de lo que es la facturación, ya, ya sea para una auditoría o para una revisión eh, diaria, mensual, semanal, el tiempo que uno quiera definir. Sí, eso era un problema, porque me acuerdo que cuando habían, cuando habían errores, que era la típica, por ejemplo, esto de los impuesto, es que no sé por qué el documento se hace mal. Chuta, en las integraciones que hoy día libre de TV, es, es imposible darse cuenta porque no hay, un, no hay un logo, no hay un historial, no hay un registro que te muestre. O sea, la integración antigua. Claro, no, la antigua, sí, sí, sí, perdón. Sí, porque perdón, ahora mira. tenemos... Sí, sí, Bimer sí Bimer la, la integración antigua. La directa en LibreT. Mm. Esa no, no te muestra nada. Entonces, una de las cosas que definimos que es súper útil y que tienen que considerarlo, o sea, si están haciendo, en general, si están haciendo cualquier sistema, yo creo que pueden ir a considerarlo. Nosotros lo estamos empezando a hacer con los sistemas. Es un registro de errores. Un registro más que de errores, lo que existe en LibreT, o sea, perdón, en VMware Sales es un un registro de cada paso que se hace para el proceso de facturación, cada evento, que ocurre. cada evento que ocurre. Entonces, por ejemplo, desde, oye, no venía el root, por lo tanto voy a hacer una boleta no nominativa, te avisa, te dice, oye, pasó esto, pasó esto, pasó esto. Y eso ha sido súper útil con los clientes y lo han, lo han eh, apreciado harto, porque es muy bueno para detectar por qué pasó algo en el proceso de facturación. De hecho, la semana pasada fue cuando llegó un comentario de un cliente que dijo, oye, les quedó sí. fantástico bien Mercedes. Justamente por eso, por el tema de los registros de los eventos. Sí, a, al principio, cuando, eh, cuando comencé en lo personal a hacer lo que es el tema de la integración directa, el, el proceso antiguo entre el libre T y la integración, sí, te voy a reconocer, <risa> me costaba un mundo, sobre todo cuando había un problema, lo sé, lo sé. porque hay, hay e-commerce que no te muestran el historial. Mm. Entonces, al, al, no, al no ver el historial y no saber qué... O sea, ¿en qué, ¿en qué evento se cayó el proceso? Era súper difícil encontrar y darle la respuesta al cliente. Eh, no se generó el documento por tal motivo. En cambio, ahora, o sea, ingreso, veo, busco el error, que de hecho el error aparece en rojo, busco, busco el evento en rojo, lo leo y listo. Yo ya sé por qué, por qué se está generando, o si tengo que cargar folio. Bueno, esto ahora ya lo, hacen la, la, lo hacemos con, con otras chicas del área de atención al cliente. Pero sí, o sea, a mí me ha servido en lo personal muchísimo y, y a otros clientes también. Y lo han, lo han comentado, que, sí. que, que es lo mejor de todo. De, de hecho, otra de las cosas que ha pasado con Be es que todo lo que era soporte, integraciones, ha bajado harto la consulta. Sí. O sea, eh, antes sí, antes llegaban más consultas del estilo. Oye, ¿por qué no se genera mi boleta con el root del cliente? Y ese cliente puso el root. Uh -huh. En cambio ahora, cuando pasa eso, el cliente puede ir a la orden y ver que el cliente puso el root en la comuna, no, no sé, pues cosas que pasan, han pasado cosas así, no sé si en la comuna, pero hemos visto casos donde el cliente pone el root en cualquier lado. Otra ventaja de usar es que se soportan casi 20 plataformas de e-commerce. Ya, por ejemplo, ahora mismo se va a añadir también lo que es... Al Alegra va a quedar listo, se supone que esta semana. Eh, o este mes. No, Alegra, Alegra ya lo tenemos, pero como facturador. Ah, ya. Sí, lo que estamos viendo es si lo agregamos muy e-commerce, porque a, a, a Alegra en realidad ya tiene facturación electrónica desde hace un tiempo. Uh -huh. eh, pero en algunos países no necesariamente la tiene. Entonces ahí a lo mejor podríamos hacer algo. Sí, eh, otra cosa es que agregaron. No que fue de aquí, libre, perdón, Bill Cuesta acostumbrarse, cuesta, más sí. encima el nombre está en inglés, no sé quién se lo ocurre eso. No voy a decir quién fue. <risa> ya, otra cosa que, que yo lo encuentro fantástico es de que Bill My Sales se puede conectar, eh, no solamente con los facturadores, eh, o sea, no es una plataforma de uso solamente nacional, mm. ya, sino que también lo podemos usar eh, para conectar ya hacer un facturador en el extranjero con, un, con una tienda extranjera. Sí. Sí, sí, sí. Sí, eso es otro tema que ya vamos a, a, a, a hacerlo como más. Entonces re, un spoiler, re, sí, fue un spoiler. Sí, <risa> fue un spoiler. Te fuiste con spoiler. Pero sí, sí, es algo que estamos haciendo. No, el último. No hay e-commerce, pero al final el, el, el, el, la última plataforma como origen de datos que conectamos fue Soho Books, yeah. que es una plataforma que es de Soho. Que ellos tienen varios servicios. Entre ellos tienen este sistema eh, como RP contable. Eh, su Books y, y esa fue la última integración que se hizo para un cliente que la pidió y lo otro bueno que también algo que antes no pasaba es que con BigMetSales hoy día es muy rápido agregar cosas nuevas o sea el tiempo promedio de desarrollo son como tres días que nos demoramos en, en, en, en hacer como el caso base ya obviamente se entiende que eso es una vez que el cliente nos da acceso a la tienda y una vez también que él, eh, eh, los chicos que hacen el desarrollo tienen tiempo, porque uh -huh. al final, no sé, yo puedo decir tres días, pero en realidad después van a decir, oye, pero me sobraron dos semanas. Sí, pero porque están ocupados haciendo otras cosas. Y en esos tres días normalmente lo que se saca es el caso base. O sea, esto es la conexión con el origen de datos, que sería, por ejemplo, el e-commerce, más la generación de una boleta y una factura en el caso más sencillo. Uh -huh. y, y eso en realidad también nos ha ayudado harto. O sea, hacer esas integraciones antes era un dolor de cabeza. Era mucho más duro. De hecho, fue la razón por la que nunca se agregaron más después al LibreTepo. O sea, sí. porque era mucho leseo hacerlo. Sí, mira, ot otra, otra ventaja también de usar esto es eh, que soportan varias plataformas. Al igual que soportan más de 20 e-commerce, soportan múltiples plataformas. Eh, lo bueno de esto también es que, por ejemplo, si yo, si yo tengo una tienda y, por ejemplo, en una tienda yo quiero emitir solamente boletas, pero tengo otra tienda donde quiero emitir factura, yo puedo conectar esas dos tiendas a un solo facturador o a dos facturadores. Es mm, sí. decir, yo puedo tener más de una tienda sí. Por, sí, por empresa. Sí, pasa. De hecho, fue un, error, fue un error que yo cometí en mi cabecita. <risa> mi cabezota, estoy medio, estoy medio ya. Eh, Que fue pensar que era una empresa, un root, un e-commerce. No. Fue, y mm. no sé, fue. Fue algo muy cuadrado. Fue una estupidez. Sí. Perdón que diga estupidez, pero fue una estupidez. Fue una estupidez porque. Eh, nada, o sea, a, y, y empecé a hacer integraciones y a los dos meses empezó a llegar el cliente. Oye, pero es que yo tengo dos tiendas. Oye, es que yo tengo tres tiendas. Creo que un cliente tenía cinco tiendas. Y, y yo decía, pero ¿por qué tiene cinco tiendas? Whatever. Da lo sí. mismo. Por sus motivos tenía cinco tiendas. Y bueno, ahí hubo casi una refactorización grande que me tocó hacer la mía en esa época. Eh, y nada, también un deseo. En cambio acá no. Acá la misma excesión está preparada desde el inicio para funcionar así. Ah. Y para funcionar así, como dices tú, incluso eligiendo una misma tienda con dos facturadores distintos. Sí. Ahí funciona perfecto. Sí, funciona de la misma forma. O sea, puedo tener más de un facturador, puedo tener más de una tienda. Eh, otra, o, otra ventaja es la personalización de los campos. Mira, sí. muchas veces en un momento nos pasó en atención al cliente, donde el cliente decía, mira, es que lo que pasa es que yo quiero enviar el root no en el, el campo, campo root, que esté en el campo, no sé, perro. ciudad o perro, <risa> ya, perro. Entonces, uno a veces queda como, ¿qué? ¿Cómo? Y, y es posible, o sea. O sea, técnicamente podéis programarlo. Sí. Lo que pasa es que la integración es antigua, que está en libre de, que todavía están vigentes, o sea, todavía la están usando algunos, no lo permite. No. Entonces, claro, efectivamente, ahí lo que diseñamos fue en, en, en, en Beat My Sage fue todo un. Nosotros lo llamamos un selector, es bien, es bien fome el nombre pero en realidad es algo que te permite eh, seleccionar de manera dinámica contenido y que además es configurable. O sea, tú puedes... Eh, tiene una sintaxis que nosotros definimos, súper simple. Mm. Eh, hay documentación de eso. Y también. que hay documentación. Eh, para los que estén familiarizados, por ejemplo, con páginas web, usamos más o menos la idea de los selectores de CSS. Eh, pero básicamente te permite escribir, escribir en un texto, en una configuración, de qué lado quieres sacar tú el campo. Sí. Y esa cuestión también ha sido muy fácil porque el cliente hoy día, si te dice un cliente, oye, es que yo quiero sacar el, el root del campo, no sé, para mí un cliente, un caso más aterrizado, no perro, era, quiero sacarlo del, eh, ¿cómo se llama? El código postal. Yeah. Tenía el root en el código postal y él quería sacarlo del código postal y nadie lo movía de, de ahí. Eh, nada, pues, ahora se puede. Ahora se sí, puede. Va. De hecho, de cualquier campo. De cualquier campo. Sí, de, de cualquier cualquiera. Campo. De, del campo que, que lo quieran enviar, se puede extraer esa información y que Bill My Sales, cuando le lleguen los datos, diga, no, el root no lo saco de acá, lo saco de este otro campo que así fue como se me configuró. Y en teoría, ¿no? hay cualquier campo eventualmente se podría sacar de cualquier lado. Sí. Lo que pasa es que, que algunos son estándar, o sea, el precio hay que sacarlo del precio. Sí. Pero, por ejemplo, el otro día nos pasó con un cliente que quería sacar la razón social de otro lado. La, no, la, no, la, el root y la razón El root y la razón sí. social, eran dos cosas. Eso también se puede. O por ejemplo, si el día de mañana tú dices, mira, es que yo quiero... Se pueden hacer mezclas también. Por ejemplo, yo puedo tomar tres campos y convertirlo en una observación. que Se pueden juntar, se pueden, se pueden hacer ese tipo de cosas. No, si quedó bien, bien interesante este, este proyecto. Sí, sí, sí, sí muy, super, dinámico. Dirá, muy personalizable. Sí. Ya, mira, tú la semana pasada me dijiste de que eh, yo... Siempre que estaba en estos podcasts, a lo único que venía era traer problemas. Y yo recuerdo que también lo comenté como, como, como que era mi don. Y dije, no, no puede ser mi don siempre presentarme en un lugar y llevar puros problemas. Es decir, el día de mañana tú me vayas a ver y vas a decir, ah, ya la cata trae problemas. No. Entonces yo dije, ya, esta vez vamos a hacer un podcast diferente. Y por eso trajimos eh, esta información que eh, en realidad es presentarle una nueva herramienta. Que le va a servir a usted automatizar todo lo que es el proceso de facturación y eh, preocuparse principalmente de vender, que es eh, la propuesta que tenemos con Bill My Sales. Bueno, y que de hecho sí resuelve varios problemas. O sea, si bien Muchísimo. el podcast no es de un problema en particular, sí resuelve un problema general que el que tienen muchos clientes nosotros mm. o que nos trae muchos clientes nosotros, que es la automatización de los documentos en su e-commerce. Que alguien puede decir, oye, pero. Si sí, es, es, es hacer factura y boleta, no más que dificultad tiene eso. ¿no? Un cliente me dijo, no, me acuerdo que fue a comprar acá en Santa Cruz, a un negocio físico, me dijo, ay, pero ¿cómo voy a automatizar esto? Si sí, mira la niña que está dentro, lo hace. Sí, yo, 20 minutos esperando que me hiciera la factura y me encima me preguntaba si me podía juntar los seis cables distintos <risas> en un puro tipo para no tener que escribirlo. O sea, obviamente, eh, si tú emites un documento dos documentos, es, es poco. Pero si tú emites más en el día ya se empieza a volver importante al final y como siempre el resumen es cuánto vale mi tiempo o sea vale la pena pagar un servicio que me automatice esto o prefiero hacerlo yo y gastar el tiempo bueno contenido como este vamos a seguir generando estamos como dijo la cata experimentando probando diferentes contenidos que les podemos traer eh, y si nos faltan problemas una cosa importante es porque los clientes cada vez nos están preguntando menos y esto es algo para nosotros súper bueno o sea eh, no sé si Catalina quiere hacer un comentario respecto a eso, pero yo creo que he visto, yo, yo ya me salí un poquito, bueno, me salí totalmente los tickets sí. desde hace un rato, pero en realidad he visto una baja considerable en la cantidad de consultas. Uh -huh. Entonces, si nos quedamos sin tema, vamos a tener que empezar a traer algunas otras cosas como esta. Sí, es que, o sea, claro, o sea, de cierta forma, por un lado es bueno que los clientes nos realicen cada vez menos consultas, pero el punto es... Chuta, si hay menos consulta... ¿De qué vamos a hablar acá? Vamos <risas> no, a terminar la temporada del podcast con 10 capítulos. No, no, no. Yo, yo creo que siempre hay cosas que nos podemos ir acordando por último vamos revisando los tickets más antiguos. Pero sí, pasa eso que ahora llega bastante menos. Bueno, entonces, si quieren seguir recibiendo contenido como este y como les digo todas las semanas, recuerden suscribirse al canal en YouTube. Recuerden nada más que los días jueves a las 4 y media estamos haciendo un live donde eh, es un poquito más... Eh, más educativa, más contenido, más duro. De hecho, el último fue contenido muy duro, era una explicación muy técnica, pero la idea, como siempre, entregarles contenido que les pueda servir a ustedes. Suscríbanse, denle a la campanita y nos vemos en el siguiente podcast.